Este jueves, productores de diferentes cultivos en la provincia de Duarte recibieron de manos del Ministerio de Agricultura Fertilizantes con miras a ayudar a la producción agrícola luego de que fueron afectados por los fenómenos climáticos María e Irma. Los detalles los ofrece Andrés Gutiérrez, Coordinador de Agricultura en el Cibao. Entonces, En el día de hoy lo que estamos tra tratando de hacer es eh, venir con una ayuda, como, como le había prometido el presidente Danilo Menida. ...y el Ministro Ángel Eter... ...para que los productores puedan recuperar... ...esos predios que fueron afectados... Eh, ...en el cultivo de arroz, eh, plátano, yuca... ...los diferentes cultivos que hay en la zona... ...ya nosotros hemos eh, entregado... ...alrededor de 40.000 quintales... ...en todo lo que es el Cibao... ...hoy aquí vamos a entregar unos 6.500 .500 quintales... ...para los productores que fueron afectados acá... En el marco de la entrega de los fertilizantes, los productores agradecieron la donación y a la vez solicitaron al ministro de Agricultura, ingeniero agrónomo Ángel Esteves, arreglar los caminos por donde deben trasladar los productos, ya que en su mayoría están en estado deplorable. Ahora mismo, en estos momentos, ya los caminos están en una situación de que el otro día estamos, muchachos, sacando una yuca. Y un tractor que fue, se enchivó y fue a jalar otro tractor y tres tractores se enchivaron de los grandes para que vean la situación. Bueno, el director que tiene experiencia, que en esta semana pasada fue a hacer un recorrido realmente, y hasta la guagua se le enchivó que estuvieron hasta el voltearse para allá, en la situación que está. Le damos las gracias al Ministerio de Agricultura por la primera partida de abono, que con ellos nosotros tuvimos grandes beneficios eh, y buenos rublos, pero lamentablemente. Cuando nosotros íbamos a sacar esos eso productos, se nos, se nos averiaron todos, dígase que se dañaron todos porque no pudimos sacarlo por la situación de la carretera. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.